Recuerdo cuando eras una niña pequeña, tu mamá y yo hicimos nuestro mejor esfuerzo para darte un hogar en el que no te hieras. Dado que vivíamos en una parte de la ciudad un poco impredecible, cuando solo eras un infante, siempre me seguías por la casa con esa linda sonrisa tuya, mostrándome que aún me amabas, quizá por tu cerebro aún no desarrollado. No entendías que me divorcié de tu madre y tomé la custodia de ti, no, un hijo ama naturalmente más a su madre, ¿cierto? En todo caso, ¿recuerdas la fiesta de 10 años de Armando? Cuando te caíste accidentalmente y diste de lleno en el gran pastel, estabas muy avergonzada y te arrepentiste tanto, pero todos reían. No de ti, contigo. Te lavé la cara pero luego empezaste a llorar. Me preguntaste por qué eras tan desastrosa. Le dije que solo tenías 9 y que todavía cometías errores, pero que los errores ayudaban a hacerte una mejor persona. Contrarrestaste mi pregunta casi instantáneamente con otra pregunta. ¿Cómo me hará una mejor persona caer en un pastel? Ambos reímos por lo bajo y seguimos adelante. Pero, ¿qué me hubieras preguntado por qué eras tan desastroso? Me sorprendió. Lo dejé pasar. ¿Recuerdas visitar a tu tío por primera vez? Y ver a tus primos ligeramente mayores. Actuabas tan tímida frente a ellos. Ellos te vieron cerca de un árbol en el jardín frontal. Y trataron de convencerte de jugar. Pero tú solo te escondiste detrás de mí. Pareció que estabas a punto de llorar. Tomó siglos que rompieras tu cascarón y jugaras con ellos. Pero lo valió. Formaste un lazo con ellos que nadie más pudo cortar jamás. Supongo. Que eso es lo tuyo, ¿no? La manera en que tu persona está construida. Eres tímida. Y solitario. Así que... Cuando haces un amigo. Creas un vínculo fuerte con él o ella. ¡Ey! Formaste un vínculo de esos conmigo también. Pese a que era tu padre. Por como he actuado y hablado. Podía sentirse que solo era un extraño. Aún así. Conoces la frase. ¿Un hombre cambia al convertirse en papá? Desde que naciste me di cuenta de que no podría hacerte daño Pero eso hace esto mucho más difícil El hombre presiona el mango de su magnum .44 ya cargada Esperaba en el otro lado de la puerta con su mano izquierda en la perilla Listo para irrumpir en el cuarto No puedo decir que ya no eres mi hija Sé que estás ahí, muy dentro de esa cáscara monstruosa Los ojos del hombre comienzan a lagrimir en tanto presiona la perilla Necesito acabar con esto, cariño Solo un disparo en la cabeza y todo habrá terminado Será rápido, que giros mitigados vienen desde el otro lado de la puerta, y el hombre mantiene su postura. Te amo. Rápidamente gira la perilla y tira la puerta. Viene en la cama su mortífera y ensangreta hija devorando un cadáver. Solo tomó mis padres.